Esta es la foto del viceministro ay, ay, yo la foto del bachatero ay. Ay. señores envié algo a, a, a yo creo que ya lo tienen mañana se conmemora el día mundial de la tierra y tenía que ser en San Francisco de Macorís en el recinto UAS de aquí con Medina la cabeza y todos los demás integrantes de esa alta casa de estudio donde tenemos también a nuestro querido amigo el doctor José Amado. Sí, señor. Mañana se van ya a hacer eh, actividades en el Salón eh, Arias. Ahí van a hacer Ana, eh, Luisa Arias. Ana Luisa Arias, van a hacer ahí actividades concernientes al programa uh, del Día Mundial de la Tierra. Explicaciones de por qué la cordillera septentrional, la importancia de Loma Quitespuela y esa cordillera para la biosfera, la importancia de hacer eh, una biosfera, un corredor de biosfera en todo este litoral. Todos estos temas van a ser abordados por especialistas mañana en un seminario. No se lo pierda, son cosas muy interesantes, artistas, artes plásticas también se van a poner en exposición, así que participe de esta actividad tan importante del Día Mundial de la Tierra que se celebra mañana aquí en San Francisco de Macorís y todo el mundo. Por otra parte, decirle... Día, día de la Pachamama. Sí, Día de la dice, Pachamama. Como dicen los suramericanos, Que tenía que ser Telenor, tenía que ser de mañana. Va a transportar todo el programa de mañana a la reforma. ¿Por qué se llama la reforma? ¿Cuándo se fundó? ¿Qué incidencia tiene en la seguridad alimentaria para el país? Toda esta vasta zona productora de arroz con hombres y mujeres que día a día dan su sudor para buscar ese pan nuestro de cada día. Todas estas informaciones ustedes la va a tener el viernes, directamente desde la reforma. En de mañana tenía que ser, señores, Telenor. La influencia para toda la provincia del Cibao, de este gran valle que corresponde a la cuenca, de Yuna, en este caso el bajo Yuna y la importancia que esto tiene para el país. A, a participar, no se lo pierda, es, va a ser muy interesante con actividades interactivas, con los actores ahí presentes, los diferentes directores de los municipios de Villarriba, de los distritos de Arenoso, de, del Aguacate, de la Reforma, de Barraquito, de Guaraguao y todas las personas que también quieran participar. Esto la, es una asociaciones, innovación, los, los, los las asociaciones, asociaciones, los productores, sí. esto es una innovación, señores, en la comunicación que lo hace Telenor a través de su programa principal de contacto con el pueblo y con el mundo de mañana. Por otra parte, Amado, ¿Sí? eh, hoy estoy aquí, como algunos dirían, eh, esa es una bocina del gobierno, <risa> o estoy aquí, como otro diría, esa es, eh, es una parte. Bueno, lo más importante es ser positivo y dar las cara positivas a las cosas. Todos los pueblos tienen derecho y tenemos derecho a protestar por nuestras reivindicaciones, por nuestras necesidades, y San Francisco de Macorís eh, siempre se ha tildado de un pueblo que reclama su derecho. Ahora, hay que saber reclamar esos derechos. Hay muchas necesidades sentidas. Hay mucha deuda social con el pueblo dominicano. Hay mucha deuda social con San Francisco y la provincia de Duarte. Por eso, en la primera participación que tuvo el presidente Luis Abinader que se hizo un acto en la Universidad Nordestana. Ahí, grandes eh, municipios y también políticos, como el senador, como eh, el director del Indrio, Olmedo Cava, como la gobernadora y otros tantos, eh, hicieron una exposición de 11 proyectos para San Francisco de Macorís, donde los arquitectos que están trabajando grandemente eh, arquitectos que fueron de una manera eh, eh, sin, sin eh, de una manera honorífica trabajando bajo la, a, la tutela de Amado TEN ahí pudieron plasmar esos proyectos que se tienen para San Francisco de Macorís, el puente de Ugamba, la Fortaleza, los Bomberos los edificios habitacionales para las personas que van a ser desplazadas del Barrio Azul, estas zonas tan vulnerables, entre otras obras, eh, la, la Casa de la Cultura, entre otras obras. Todo esto hay que elaborar los proyectos, hay que plasmarlo, hay que ponerle los costos, hay que hacer, hay que hacer también licitaciones, pero lo más importante fue que el, el presidente Luis Abinader anunció eh, entregar 25 millones de pesos mensuales en una continuidad que a los tres años ya todas estas obras podrían estar realizadas. Sí, ya, Julio, sí. una preguntita. Sí. Eh, ¿Le van a dar cuatro años al presidente para a, hacer todo lo que está prometiendo? Eh, o va, a, ¿O va a ser necesario hoy. No me saque de contexto. Digo, no me saque de contexto. Una preguntita, lo si, importante si en es, cuatro años le va a dar al presidente... Lo importante una es que uno que en televisión tiene que saber explicar para poder enviar el mensaje. Pero claro que Así sí. que no me saque de contexto. Una ya el proyecto está plasmado en los planos. Ay, tú. Los, proyectos están, los proyectos están plasmados sí. en los planos. Ahora viene el proceso de la licitación. Para luego adjudicar a diferentes compañías la. Es una necesidad, eh, la hacer una, una fortaleza. La elaboración de estos proyectos. Es posible que no, es posible que sí, todo eso oh. hay que discutirlo. Hay proyectos que hay que discutirlo sí. uno más que bueno, otro. Bueno, cuatro años no, ya serían tres full. Entonces, bien. no, yo hablé de tres años. Ah, le quedan tres años el gobierno. Dan, para todas las obras. es la parte de nosotros que nos corresponde a nosotros. Sí, sí, ¿no? Y quién sabe si el pueblo de pueblo elige... Pero es, más, eso es otra cosa. Digo yo si ser. hacen falta ocho años quizás. Puede ser. Cuatro Entonces, no le den. señores, después de tener estos proyectos plamados y licitados que se empiezan a ejecutar, esto no es de la noche a la mañana y yo traigo un, un puente en, en una patana y voy y lo monto. <ríe> es verdad que hemos esperado demasiado, pero le digo una cosa. Falta menos esperar, lo, lo que falta es mucho menos que aquello que no. Ya, por ejemplo, las, los, el arreglo de las calles de los barrios, eso, eso no tiene aguantadera. El arreglo de la calle que va de Arenoso a Villarriba, que eso está destruido, eso también no tiene aguantadera. Y precisamente hoy el Ministro de obra pública anuncia que esa obra ya va a iniciar esta semana. ¿Qué hizo el presidente? ¿Qué hizo el presidente Luis Abinader? Convocó un consejo de Ministros para este domingo, aquí en San Francisco, de San, San Francisco de Macorís, en la ciudad ganadera, en el salón Almilcar Romero. Ahí van a estar los ministros. Atención los militantes, los políticos, los dirigentes, los coordinadores. Eso es para los ministros. Todos los ministros del país vienen y se reúnen ahí con el presidente y este domingo van a tratar exclusivamente el tema de la provincia Duarte, lo que cada ministerio debe de hacer y tiene que hacer en la provincia Duarte y con lo que se pro, eh, compromete a iniciar inmediatamente las diferentes obras a responsabilidad de cada ministerio para... Eh, eh, cumplir con, con, con las necesidades sentidas de esta provincia no con todas pero sí con obras tan sentidas como la continuidad del hospital regional como obra tan sentida del, del arreglo de la cañada del diablo y otras obras como el desplazamiento de esa, de esa persona del barrio de la ceniza y, y, y esa parte baja de Santa Ana lo cierto es que este domingo nosotros vamos a ser tomado en cuenta con la participación de todos los ministros y el presidente tratando el tema de San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte. Excelente. Bien, gracias, Fulvio, por sí. esas informaciones importantes e interesantes, ¿no? Así es que atento porque el domingo tendremos acá un evento, una actividad nacional consejo de ministros donde estará todo el gobierno de la República Dominicana no es un evento político, hay que aclararle no, no, no, es o un sea que no es para los compañeritos es un no, evento no, no, institucional no no, no, no, no. dirigente de toda índole nadie. es un evento sí, institucional eso es los ministros y su presidente exactamente, o sea que ahí es como si trasladáramos el Palacio Nacional para San Francisco así es, más o menos bien señores, vamos a lo WhatsApp. gracias Fulvio hacía falta un comentario tuyo acá en De Mañana ¿Eh? Muchas Gracias, informaciones doctor. de sí, sí, interés claro. para San Francisco. Ah, qué sí. bueno. Adelante, qué bueno. vamos a los WhatsApp a ver qué dicen nuestros Bien. amigos a través de las redes sociales. El 7774 nos saluda, dice buenos días, buenos días. El 0087 dice buenos días, bendiciones. Eh, por favor, podemos bajar un poquito allá arriba, Carolina, muchachos? Si nos saludamos, déjame saludar a, a, a Cucho, que está viendo el programa, si no él cambia el canal. Ah, pues ah, saludos ah, a, a Cuchito, ¿verdad? No, Cucho, de, de, de, de Ricente. Ah, ok, ah, saludos sí. para él. Atención, Cucho, tengo una información que dar. <ríe> Entonces, vamos a seguir. Hay algunos eh, mensajes que son como un poco irrespetuosos, que no lo vamos a leer. No, no, no, no, sí, no mensajes irrespetuosos. Bloquea a esa eh, gente. Eh, Evaristo. Ay, un programa, la gente Evaristo ver. nos mandó un video. Gracias, Evaristo. Eh, Gregorio Núñez. Eh, le Dice a Fulvio que hable de la gestión. Ya Fulvio dio algunas informaciones importantes para San Francisco de Macorís. El 70 y... Vamos a ver. Tenemos Hipólito. Dice, buenos días para ustedes. Ojalá que ya no se continúe hablando de que se va a hacer el puente.